Advertencia, lo que van a ver a continuación son todas cosas que ya vieron. Para ver cosas nuevas, adelanten a este minuto. Gracias. Ah, 74 otra vez. 74 otra vez. Ay, no puedes ser la concha de tu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 ¡NO! Ahí tienen su 90% Ahí tienen su 90% que tanto andaban diciendo Ahí tienen su 90% ¿Están felices ahora? Me ¿Puedo pasar en el chat? Eso porque borraron los comentarios. Y miren el comentario destacado. Miren el comentario destacado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser este el comentario destacado? ¿Por, por, no. Además, mira la cantidad de likes. Ese es, es 71 me trae recuerdos. Esta es. No, no, no, no, no. No otra vez no. no otra vez. No otra vez. Sí, extrañaba. Extrañaba perder acá. Extrañaba. Ya. Decía, o sea, hoy me levanté en la mañana. y Dije, oh, qué lástima. No perdí en el 74. Bueno, seguramente mañana voy a perder en el 74. Por fin perdí en el 74. anda a cagar la concha de tu madre. <ríe> ya, ya me da igual, ya. De tantas veces que morí es que ni siquiera, ni siquiera, o sea, en, durante el teto que me pongo nervioso, pero que yo ni siquiera me parece algo sorprendente, ¿viste? No. Oh. Sí, no sé qué clase de reacción fue esa maldición, pero bueno. Madre otra Por eso escucha un ruido raro de fondo porque estoy comiendo un caramelo, maldición. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uh. Tres veces seguidas. Un aplauso. Concha de tu madre, otra. Dios, otra vez, otra vez más, otra setenta y más. Está bien, vamos a hacer una cosa, tengo, tengo una idea. Estoy en una racha No sé cuántas veces pasé 48 hoy Me parece que van parece que hoy es el día Que ¿Qué? más veces pasé 48 Y eso que recién estamos al... Todavía me quedo bastante del día O sea Estoy en una racha, gente J. No paro, ¿eh? No paro, no paro No paro Otra madre En serio Ahora no quiero pasar de ahí Maldición Tengo dos opciones O sigo grabando O me hago un 63-100 Que me va a tomar tiempo Y después Voy a estar nervioso Y me va a pasar lo mismo que... No, no, no Sabes que esta vez voy a continuar no, no voy, a... voy a cambiar de estrategia Voy a continuar Hasta madre Dios En serio Otra vez Otra vez más Que no llevo ni 10... no llevo ni 100 intentos Y ya pasé como 4 veces el 48 Burdo pero no avanzo más. Bueno, la Strike mejor dicho. Y no avanzo más. Última. suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscribite suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete